Una avería en el sistema cloacal En la calle Papi Olivier Esquina del Orbe Sector Hermanas Mirabal Tiene a los residentes preocupados Adiós este bajo que nos tiene aquí Ya incómodo. A todo el barrio, todo el que pasa por aquí es un, es un mal olor Los que lo viven ahí en ese edificio No aguantan más este mal olor Y Vigilito es el culpable De todo esto que está aquí Adiós por este mal olor aquí Que no, nadie lo aguanta tapado? Tapado, y no lo manda de destapar. Y todo, todo el que viene por aquí, nada más un bajo, y todos los que viven aquí, viven en zozobra, nada más con este bajo vigilito se le avisa y nada, y no hace, y no hace caso. Eh, primeramente tengamos un par de meses viviendo ahí, eso mismo, según eh, dice el compañero, que sí, este, eso a cada rato lo destapan y vuelve otra vez y, y se, se... vuelve y se, sí, porque... Ahí, se por ahí es que bote el agua y eso le afecta a todo, a la comunidad. Tú sabes, la mujer me dijo no salga porque, tú sabes, pero que eso es dueño, de, el dueño de, de, de este apartamento, no se puede poner guapo porque es la verdad es que uno está diciendo, tú sabes, a todos sin decepción no nos no afecta. De lo que está afectando a la comunidad, es una cloaca interna de un edificio, no le corresponde a INAPA, porque el dueño del edificio es que tiene que reparar eso, porque es de adentro que sale. Pero parece que el dueño no quiere invertir para evitarle esta zozobra a la comunidad por aquí. Prácticamente es que tiene que invertir en eso, corregirse mal, porque es de adentro que llega. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.